Cuando las tengan y mejor las pasen, aquí venimos por la 5-7. Tramo México City, San Juan del Río, Querétaro. Otra vez, para la Sultana del Norte. compa Martín Almanza Que es de allá de aquellos 20 Para mi compadre Resto Ramírez Allá en la capital tomatera Mi compadre Bar Guzmán también mi compa Raúl Rodríguez Eso nunca se hace banda Eso nunca se hace Tirando al vehículo adelante Eso nunca se hace Pero bueno Y pues Como vieron en el video pasado Se armó la cargada ahí en Naucal No, en Tlanepanto Pinche pedo Pinches 8, también más te me echaron. No mames, pero bueno. También un saludo para comprar compra de Cachimbas. Que sí, yo me imagino que sigue ya también ella en la nula americana. Ya tengo rato que no, que no cotorreo con él. Vía 500 va. Me dijo el chino chin de su hija que en el 108 está chida la botana. Ay, güey, eso que me pasé. Ay, ya me pasé, güey. A ver. No, me no, me pasé. Estoy diciendo, 107, sigues, hijo, de juntar puente pedonal. Hoy es viernes 4 de febrero. 2022 ya tenía más del año que no pasaba por aquí. Un chingo de tráfico. Ambos sentidos. Este wey que vamos a. Ah. Está para allá, güey. Pues yo desde que cerré.. Yo desde que dejé las redes sociales le perdí la guaya. A mucha banda. A mucha banda les perdí la guayada. Pero pues, hay saludos para todos. Y... Hay saludos para todos y ojalá sigan participando. ¿va? Creo que Hidalgo, San Luis Potosí Un saludo a toda la banda Potosina El Angelillo, el villano, el Tavo Toda la buena banda de aquí a San Luis Potosí. Mucho traficar con su pinche mar. Ahorita hasta está, está la fila del Retén. Me han dejado comentarios preguntándome que al viajar por carretera. ¿Cuáles son los lugares chidos para, para comer? No les voy a decir específicamente porque pues, no les voy a hacer publicidad de gratis, ¿verdad? Pero como les dije una vez, en el día, donde vean más raza paradas, o sea, más, más tableros parados, esos son los lugares chidos para la comida. En el día En la noche Es otro rollo De noche van a haber muchos lugares Donde hay mucha raza parada Pero ya a la noche ya es otro ambiente ya ya. ya ya no es ambiente familiar Pero de día Donde vean más raza parada Ay, mero, es todo lo que les puedo decir. Para no decir marcas, para no hacer publicidad de gratis, pues ya pasamos a raté, manda kilómetros sesenta y cinco. Sexto, quinto y avanzando hacia el norte Aquí en el hermoso estado de San Luis Potosí Me acuerdo cuando En la corporación Padilla Ahí con el 17 Pues esta era la ruta Ya fueran Tres hilados por semana o tres Irapuatos o tres querétaros a la semana. O tres Chihuahuas, ¿verdad? Ahí nos rolaban los viajes. Que yo les voy a confesar que esta pinche ruta, la 57 a mí no me gusta. A mí, personal, no me gusta. Pero hay que traer lo que venga, banda. Hay que traer a lo que venga porque luego no hay. Y el traficano se acaba, banda. Eso significa que hay que dejarle Y que bueno va, hay que aprovechar Que luego andamos llorando cuando no hay Pues, pues pinche madre pinche con luz apagada. 3.20 A mí nomás lo que me urge es pasar el pinche de San Roberto Y luego se pone la fila bien, bien larga de madre ¿de dónde sale tanto trailer? Pues su pinche madre Viendo ahora que... Ahora que empezó la temporada del tomate en el Pacífico... No, me fue su pinche madre. Yo venía de Mexicali. Bajando va. El reten de Keroba y... Está en el kilómetro 111 de Hermosillo Santana. La fila estaba en el 103. Mucho mente del ajeno. Mucho raterillo. Pero en, la, en aquellos años. No, aquí era parada obligada el huesache. Ahí está el entronque ¿en para la ciudad victoria, Tonobolipas. Y seguir derecho a Matehuala, Saltillo. la y luego llegamos a, a los tanques en los rines de los chorros, porque ayer, antier antier, antier estaban a os bajo cero, y se hizo una capita de hielo, y un cagadero si están los secos, se en la madre ahora con hielito Hoy sube a ponchado. También un saludo para mi compadre pájaro. El pájaro espinosa. nodrizas, las nodrizas su transporte el 904 de ahí del barrio va también saludos para el ratón para el vinicio para mi maestro Raúl Valvaldi, la nena. A don Kiko Barranco, el galán de la vieja escuela. Don Raúl Gallero, papá de mi maestro. ¿De ahí del barrio todos? Por si no lo sabían, bueno, a quien no lo sabía. Cuando empieza a llover en un tramo, es más peligrosa esa lluvia. Que cuando ya tiene media hora, una hora lloviendo. ¿Por qué? Porque es cuando la carretera... Claro, en sí específicamente el asfalto en el concreto no va el pues material es diferente pero lo que es el pavimento del asfalto se empieza a lavar a lavar a lavar con atención cuando empieza a llover a lloviznar Y van a ver si hace espumita. Se hace espuma donde el agua se está mezclando con todo el murreo que tiene la superficie. Se hace la espumita. No, hombre, esa pinche espumita es matona. Hasta la madre. Es una cita si te pendejas te rapas vas y agarras monte o vas y te embarras en el cerro, vas y te vas para el pinche voladero. Y así por eso hay que tener el agua a los camotes. Cuando empieza a lloviznar por ejemplo, como aquí. Ochentita, <risa> ochentita. Más vale, banda. Dejen ustedes que uno solo vaya a ser la madre. El detalle es cuando te llevas a alguien entre las patas. Por algo que pudo ser evitado, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Ya hicieron la madre. Mira, huevo, se salió. Se descuadró. Tiro, anda, siempre que ver, siempre, siempre hay que ver hacia adelante. Entre más rápido vayas, tienes que ir viendo más lejos. Esa es una regla de oro. Eso es algo que no un pinche instructor te va a decir.